Lunes de la semana 30 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 13 versículo del 10 al 17 En aquel tiempo un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga Cuando se presentó una mujer que llevaba 18 años padeciendo de un espíritu Andaba encorvada sin poder enderezarse completamente Jesús al verla la llamó y le dijo Mujer, quedas libre de tu enfermedad le impuso las manos y al punto se enderezó y daba gloria a Dios. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en sábado, intervino para decir a la gente: Hay seis días en que se debe trabajar, vengan a hacerse sanar esos días, y no en sábado. El Señor respondió: Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, ¿No suelta el buey o el asno del pesebre para llevarlo a beber? ¿Y a esta hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada 18 años, no habría que soltarle las ataduras en sábado? Cuando decía esto, sus adversarios se sentían confundidos, mientras que la gente se alegraba de las maravillas que realizaba. Palabra del Señor Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús, Jesús. Jesús en su camino hacia Jerusalén realiza otro gesto de curación en sábado, sanando milagrosamente a una mujer encorvada que no se podía enderezar. Lucas es el evangelista que destaca la relación profunda que había entre Jesús y las mujeres que se cruzaban en su camino de liberación. Cita varias veces aquellos encuentros. Jesús rompió las estructuras opresoras contra la mujer. Ellas eran seres humanos de segunda clase y se contaban entre las posesiones del varón. Estaban atadas a una sociedad que las ponía en el último lugar y doblegadas por un sistema que no les daba alternativa para valorarse a sí mismas. Parece como si Jesús provocara escenas como la presente que realiza.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 Husano. En sábado, quiere mostrar que la fuerza curativa de Dios ya está presente y actúa eficazmente en el mundo. Es un gesto simbólico. Dios no quiere encorvados y afligidos, oprimidos y esclavizados, ni caídos, ni acobardados, ni deprimidos, ni postrados. Él nos quiere libre en pie. En pie significa libertad, confianza, con dignidad. Dios no ha creado al hombre para que viva encorvado, sino para que viva con dignidad, para que sea libre y, y creador. Por eso uno de los imperativos que más repite Jesús es el levántate. ¿Cuántas oportunidades tenemos diariamente de ser la caridad, de ser un favor y, y preferimos nuestra comodidad y, no, y decimos no tengo tiempo? Dejemos que la caridad se convierta en un estilo de vida. En el día de domingo, además de participar en la celebración eucarística, que es el punto culminante de la jornada, ayudamos a enderezar a las personas que están agobiadas por diversos males. Podríamos proponernos hacer cada domingo algún acto de caridad, tener un detalle para con algún enfermo o anciano, o hacer una llamada telefónica amable, escribir un mensaje, visitar a algún pariente que tenemos abandonado. Jesús vino para desatar a la descendencia de Abraham, que estaba atada por Satanás. Y esto es tan urgente que debe hacerlo, aun cuando sea un día sábado. Que el Señor los bendiga.